Hoy es Día del Niño, 30 de abril de do, del año 2022, y reanudamos las sesiones eh, públicas del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, como todos los sábados. Este, hoy vamos a darle continuidad a algo que ya se ha venido alargando, porque desde el año pasado hemos venido tratando el asunto. Porque el ayuntamiento anterior y el actual, pues insisten en una, en un proyecto, que no es proyecto, sino más bien son ideas, ideas desde el año pasado, ideas actuales, que no se han plasmado en un proyecto, en un documento, donde contenga el aspecto general y los detalles eh, arquitectónicos, pero tampoco los eh, requerimientos que tiene la legislación eh, eh, nacional, la legislación estatal, la legislación local, eh, para este tipo de proyectos, eh, cuando son proyectos, ¿no? Ah, hasta ahora seguimos a, a, hablando de algo que se llama Museo de las momias de Guanajuato, pero que en realidad se trata de un eh, eh, centro comercial que tiene como pretexto a las momias de Guanajuato, pero hoy vamos a hacer un, un resumen eh, precisamente de todo lo que ha venido aconteciendo en este asunto, y para tal efecto le voy a dar la, la palabra a, a Carlos Arce Macías, para que nos haga favor de, de explicar este, este problema. Adelante, Carlos, buenos días. Bueno, eh, ¿sí se oye, Memo? Sí, sí, sí, se escucha. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí, te escucho. ¿Sí se escucha? Ok. Es que sí. te tengo algo cortado, por eso sí. te preguntaba. Sí, está, bueno, sí, pues muchas sí, gracias. te escuchamos bien, Carlos. Sí, se te escucha bien. Gracias. Bueno, eh, pues eh, me da mucho gusto estar este día en este conversatorio del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, y lo que vamos a tratar de hacer en esta ocasión es presentarles a ustedes un resumen de lo que ha acontecido con este asunto eh, entre el ayuntamiento, específicamente el presidente municipal Alejandro Navarro contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya delegada en Guanajuato es la maestra Olga Hernández. Eh, nosotros le hemos llamado a esto la historia de una farsa, y ahorita van a ver por qué. Es algo, algo, algo muy especial que está sucediendo en Guanajuato, frente a la cara de todos, frente a todos los guanajuatenses, y llama la atención la, la forma de tratar de engañar a la ciudadanía, pero no solamente a la ciudadanía, sino con ello al ayuntamiento, al Congreso, a la Secretaría de Finanzas, al Banco y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero creo que mejor pasamos ya a la presentación, Memo, y te sí. pido que entremos a la primera, a, a, a, a la, Primero, al primer slide claro a ver lo que ha habido aquí es una red de mentiras que se han construido eh, sobre este cuento de que existe de que existe o no existe un permiso de parte de lina lo primero que hay que decir y creo que es lo más importante es que eh, no ha iniciado el alcalde Navarro un trámite formal del permiso de Lina y por eso no lo tiene. Uno dice no es que Lina no le quiere dar el permiso. Bueno, pues probablemente no es que no le quiera dar, sino si no se ha cumplido formalmente con un trámite, pues cuando no hay no ha, no se cumplen los criterios de este trámite, pues no se da el permiso, pero ni siquiera estamos ahí. Ni siquiera hemos llegado a ese punto. El problema que hay en estos momentos es que el trámite no se ha iniciado. En el Catálogo Nacional de Trámites y Regulaciones que lleva la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en México, están establecidos cuáles son los trámites que puede aplicar, atrás que puede aplicar eh, el INA Y en este caso el INA tiene precisamente un permiso para, para obras, en, en, en, en este caso eh, la obra del, del, del MUMO, como se le llama, el museo, el nuevo museo de las momias. Bueno, pues eh, eh, lo que tiene el barro y lo que nos enseña es este oficio es un oficio en el, en el cual se dice se otorga factibilidad ahí arriba lo van a ver dice se otorga factibilidad al proyecto integral y dice que van a hacerse estudios y va a haber mesas etcétera para analizar es que que, que, que que se le otorga para qué para el análisis de un proyecto que fue y les llevó y les puso sobre la mesa. Pero fíjense bien lo que dice abajo. Esto último eh, advirtiendo que para estar en condiciones de emitir la autorización correspondiente, deberán anexarse apuntes, perspectivos y fotomontajes de la nueva volumetría con respecto a la zona de monumentos y sus accesos principales, con intención de valorar, valorar la integración hacia el paisaje urbano histórico. Asimismo, continuaremos con las mesas de trabajo para la afinación del proyecto. Esta factibilidad es sobre lo que le, les pusi, le, le pusieron en la mesa Lina, pues para empezar a... A, a, a ver qué se necesita para ese proyecto, pero la segunda parte de ese oficio, Memo, creo que es muy, es la más importante, el mismo oficio dice, la presente validación tendrá vigencia de un año, por lo que una vez que concluya este término, deberá solicitarla nuevamente, en cuanto al análisis que se va a hacer del, del proyecto, lo más importante, este oficio no es una autorización de obra sustentada en la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, por lo que no se acompaña de planos y de manera tal que cualquier obra que se inicie en el inmueble arriba indicado con sustento en el presente oficio ...será suspendida conforme lo determina el artículo 46 del reglamento de la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. El asunto es clarísimo, no llama a interpretación, claramente se dice que esto no es una autorización, no es un permiso. Quien utilizó esto como si fuera un permiso fue el ayuntamiento anterior al aprobarle a Navarro eh, eh, el endeudamiento. Y el Congreso del Estado, aun cuando se les dijo que estaba mal, que esto no tenía todavía autorizaciones, ahí está muy claro. El mismo oficio dice que eso no es una autorización. Entonces aquí que nadie se llame engaño. Entonces, ¿dónde está la autorización? ¿Dónde está el permiso? Si quieres, regresamos a la presentación. Este, ¿Dónde está el permiso? Bueno, pues ese permiso es el permiso que está en el, en el catálogo nacional de trámites y con el cual tiene que cumplir cualquier persona que quiera hacer una obra Aledaña a una zona de monumentos o dentro de una zona de monumentos, como es el caso de Guanajuato. Y aquí precisamente, ahí arriba dice catálogo me, me metí y saqué ahí eh, esta, esta parte. ¿Cómo se llama el permiso? Se llama permiso de obra en monumentos históricos. En inmuebles colindantes a un monumento histórico y en inmuebles que no son monumentos históricos ni colindantes a estos, pero están localizados en zona de monumentos históricos. Ese es el permiso que está tratando de sacar Navarro. El problema que tiene es que aún no tiene el expediente que se pide. Fue, platicó, preguntó, pero no tiene el permiso. Porque ni siquiera tiene un número de acceso eh, al, al, al, al, a la solicitud que se haya hecho. ¿Por qué no lo tiene? Porque no tiene los planos, no tiene los estudios que les están pidiendo. Y mientras no tenga eso, no puede entrar a trámite ese, esa solicitud de permiso. De tal manera que todo... Todo, todas las amenazas en contra de Lina, en contra de la delegada, etcétera, pues la verdad es que son absoluta y totalmente injustas. Lo que debe de aclarar y debe de quedar muy bien definido es que no hay permiso porque la presidencia municipal de Guanajuato aún no tiene el expediente para la solicitud para lograr ese permiso. Fíjense ustedes realmente qué serio qué grave está este asunto. Ni siquiera ha iniciado el permiso pero ya engañó a Navarro al ayuntamiento, al Congreso, al banco a la Secretaría de Finanzas y bueno, se hayan trat tratando ahora de engañar también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que le registren el empréstito. Entonces, queda muy claro. No hay permiso porque no hay ni siquiera solicitud de permiso. Y así está, así está perfectamente claro esta irregularidad, que es una de las bases definitivas de este conflicto que se ha desatado, esencialmente por una red de mentiras que ha estado eh, lanzando el alcalde. Dos, esto es también importante. No cuenta con la autorización del Indavín para construir en los terrenos de la exestación del ferrocarril un centro comercial. Podría construir un museo, pero en un centro comercial. ¿Por qué? Porque la, la escritura de donación de ferrocarriles de México dice que esos terrenos, los de la exestación del ferrocarril, tienen... Eh, la donación tiene un fin específico, que es la utilización de esos terrenos para vías de acceso a la ciudad, como la hay ahorita, y para cuestiones culturales. Bueno, pues al, hacer, al intentar hacer un centro, un centro comercial, que tal parece que esto es lo que les interesa, no las momias ni mucho menos, sino el centro comercial, pues eso no va con el motivo de la donación, con el fin de la donación y, por lo tanto, no se ha atrevido a ir a Indavina a pedir esa, a solicitar también esa autorización. No ha iniciado ningún procedimiento para, para, para tener esta, esta autorización. No solamente eso, sino que ya hay investigaciones y ya vino eh, ferrocarriles nacionales la, el, el organismo que es ferrocarriles nacionales de México eh, para para terminar ya con esa con esa empresa pero que es una empresa que sigue gestionando sus bienes y está pidiendo toda la información que hay sobre el terreno y qué ha sucedido con ese terreno y sabemos que diferentes administraciones municipales han han vendido a particulares partes de ese terreno, cosa que también estaba prohibido. Entonces yo creo que aquí va a haber problemas serios, quizás hasta penales, por haber vendido eh, sin autorización de ferrocarriles, del INAVI, los terrenos o parte de los terrenos de la exestación del ferrocarril a particulares. Uno de esos particulares es el Hotel Real de Minas. Bueno, tres, lo más importante de todo esto, no tiene colección de momias que exponer. Las actuales deben de quedar en el museo de sitio, el cual no puede ser cerrado. Esto sí ya se lo dijo el Elina. A ver, ante las diferentes denuncias que ha habido por el maltrato, no atrás, Memo, eh, por el maltrato a las momias, eh, hace algunos meses se conformó un equipo de especialistas en antropología física eh, encabezado nada menos que por el director de antropología física del INAH que vino a Guanajuato con todo un equipo y está haciendo todo un estudio sobre las momias de, de las primeras revisiones ya hay una serie de, eh, de decisiones al respecto y una de ellas es que las momias no se pueden mover una Otra de ellas es que las momias son valiosas en referencia al sitio donde se producen. Y esto es en el museo de sitio que está aledaño al eh, Panteón de Santa Paula. De tal manera que no hay autoriza autorización ni habrá autorización para mover los cuerpos áridos de el actual lugar donde se, están, donde, donde, donde se encuentran en este momento, a un nuevo lugar que tenga otra localización. Aparte de que en caso de ser expuestas, de ser exhibidas, tienen que ser exhibidas de manera horizontal como se hace en todos los museos respecto a las momias, en todos los museos del de mundo cambiaría totalmente la museografía, cosa que no está considerado en los, en los papelitos que tiene y que nos ha mostrado el, el, el, el, el alcalde, por ejemplo. Entonces, eso es lo más importante. Ni siquiera hay momias que exhibir, no hay colección que exhibir. Eh, otro de los puntos importantes de antropología física es que no es necesario exhibir tantas momias. Probablemente la colección tenga que ser acotada para tener, sí, una idea de la formación de las momias, dar una visión correcta, no para andar espantando gente, ni mucho menos, sino histórica, antropológica, eh, científica, de el valor de estos cuerpos áridos. Punto. Entonces, tampoco, tampoco hay momias. Y no hay autorización, precisamente, de la UNESCO y de ICOMOS que es el Consejo Mundial de Sitios y Monumentos, del de cual depende precisamente la ciudad, la, la declaratoria de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Guanajuato. Y, y esta instancia, Unesco y Comos, tampoco ha manifestado ningún tipo de visto bueno ni autorización de la ocurrencia del alcalde de hacer un centro comercial con museo de momias ahí en la exestación incluso también están de acuerdo de que esto es valioso pero con referencia a un museo de sitio el cual no debe de ser cambiado entonces este de mentiras se cae por sí sola resulta que el señor Navarro porque las ocurre, la ocurrencia es de él las mentiras han sido proferidas por él, no tiene permiso de Lina, no tiene permiso de Ferrocarriles ni de Lindavín y por lo tanto no tiene terreno donde construir. Y lo más importante, no tiene momias que exhibir. Y finalmente, la instancia cultural eh, eh, internacional más importante, que es unesco y COMOS tampoco está de acuerdo en ese proyecto. Entonces, realmente se trata de un desgaste brutal, eh, un enfrentamiento injusto, una serie de, de declaraciones violentas en contra de la, de la delegada de Lina, injustas, eh, lanzadas y proferidas por el alcalde Navarro, que no tienen sustento la única intención es revolver eh, el agua eh, no dar claridad al asunto y señalar una una culpable de que no haya desarrollo económico en guanajuato este asunto tampoco se trata de un desarrollo económico se trata de un bien cult cultural de patrimonio cultural de guanajuato entonces tiene que tra ser tratado en otro ámbito por eso no son válidas por ejemplo las uh, la serie de argumentos que vierten los colegios de ingenieros inmobiliarios y sobre todo el de arquitectos no porque están basadas en la cuestión económica hay que ver simplemente que no no es algo muy digno de los guanajuatenses desenterrar a sus muertos para exhibirlo <risa> para pagar, eh, no sé, calles, bacheo, alumbrado público. Esto no se ve en ningún lugar del mundo. Esto es absolutamente indigno para todos nosotros. Entonces, no se trata más que de una red de mentiras. Ahora, lo importante, esta red de, de mentiras, ¿qué es lo que ha ocasionado? Es increíble que esto haya llegado hasta donde llega. La, la que sigue, Memo. ¿Cuáles son las consecuencias... Sí estas mentiras. Primero, ocasionó que el ayuntamiento de Guanajuato aprobara un endeudamiento de 70 millones de pesos para construir el Mumo, sin contar con los permisos para el proyecto. No tienen los permisos porque ni siquiera los ha solicitado. No ha reunido los requisitos y no tiene el expediente para hacerlo. Dos, con la complicidad del diputado Víctor Zanella, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, logró tramposamente la aprobación del endeudamiento en la 64 legislatura sin verificar las autorizaciones del proyecto a fondear, sin contar con un proyecto aprobado y sujeto y que está sujeto a modificaciones. Simplemente, ¿cómo pudieron costearlo si aún no tienen la definición de lina que les puede cambiar? la altura, eh, la superficie, eh, el tipo de construcción, etcétera. ¿Cómo pudieron costearlo y decir cuesta 105 millones de pesos el, el, el, el, el, el museo? No hay forma de costearlo. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto definido. Hasta que ese proyecto no está definido, o sea, que tiene las autorizaciones, que tiene los permisos, entonces se puede costear. Y entonces ir con esa cantidad que sea el costeo para, para solicitar el crédito que se quiere. No hay forma de costearlo. Fíjense qué serio es esto, porque esto sí está agrediendo y sí está causando un daño patrimonial serio. Esta es una gravísima irresponsabilidad de Sanela y de los congresistas que aprobaron este crédito. No hay definición en el proyecto. Igual el INA a la hora que ya metan la solicitud, pues les pide otras cosas y el proyecto puede costar mucho más o mucho menos. Bueno, el, el tercer asunto, la tercera consecuencia muy importante, con la ayuda de la Secretaría de Finanz Finanzas del Estado y del Secretario de Finanzas del Estado, Héctor Salgado Banda, concursaron el crédito ilegal, ¿por qué? Pues porque lo costearon sin tener las bases, con condiciones alteradas, ya les están diciendo que no se puede cerrar el museo de sitio. Entonces, al no, como, al no cerrarse el museo de sitio, va a haber una competencia o habría una competencia entre dos museos que exhiben lo mismo. Por lo tanto, los ingresos no van a ser los mismos, porque unas gentes preferirán Alguna gente preferirá ir al Museo de Santa Paula y otros ir al, al Tianguis Museo de las Momias. Entonces, los ingresos que, que, que, que están presentando no son reales, están alterados, pues aún así los respaldaron para concursar el crédito y que lo ganara este, un banco. Y ese es el cuarto, el cuarto punto. La firma de contrato del empréstito con el banco BBVA, sin contar con los registros estatal y de la Secretaría de Hacienda de la deuda. ¿Cómo puede contratar una institución de crédito, una deuda sobre un proye proyecto de museo que no cuenta con los permisos y ni siquiera con la colección Exponer? Esto es inaudito Digo, los que hemos tenido que ir a los bancos a pedir créditos, pues, pues tiene que estar muy, muy fundamentado el asunto, muy claro, muy definido. Ahí los pesitos hablan y las obligaciones son contundentes y aquí pues, le contratan un crédito sin saber qué tipo de espacio, qué proyecto definido hay. Y, y cuáles son las fuentes de financiamiento, que son variables, porque habiendo otros dos museos, pues realmente no sabemos cuánto le va a entrar. Y tampoco cuánta gente va a ir. Dicen que va a ir eh, 15 mil diarios y no sé qué. Pues había, habría que rehacer todo ese, todo, to, toda esa perspectiva. Entonces, fíjense las consecuencias. Se llevó al baile al ayuntamiento, al Congreso, a la, al secretario de Finanzas y por último al banco la que sigue la que sigue la otra hay un triste final este triste final es que deben de iniciarse acciones, las acciones las debe de iniciar la Contraloría Municipal que hasta ahora parece pesada. no ha aparecido la Contraloría, están pasando cosas muy serias y la, controla, la, la Contraloría pues nada más milando como el chinito. Ese contralor hasta ahorita no ha servido para nada. La Auditoría Superior del Estado ante esto y tomando conciencia de esto el Congreso de inmediato eh, ordenar una auditoría de desempeño, ojo, de desempeño, para ver cómo se está gestando todo eso, y que nos diga si se está gestando bien o mal, de acuerdo a derecho, de acuerdo a la normatividad. La Fiscalía Anticorrupción, pues sobre todo, si hace una buena investigación la Contraloría Municipal, pues debería de acabar esto en la, Contralor en la Fiscalía Anticorrupción, porque esto puede ser un fraude maquinado, y el Piri ya nos puede hablar de, también de ese, de, de ese asunto, él conoce esta cuestión. Eh, esto debería de llamar la atención del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, porque es un tema que hay que ver cómo hacen los municipios y otras, otros organismos para conseguir créditos, a ver si realmente están procediendo de la manera correcta. Por lo pronto, Guanajuato es un escándalo. Deben de ponerle el dedo al caso de Guanajuato, a este caso de Guanajuato. Y por último, el Partido Acción Nacional, porque sus militantes que están ahí en el ayuntamiento y especialmente el presidente municipal que es miembro de ese partido, violó el código de ética de los funcionarios de Acción Nacional. Deberían de iniciar un proceso contra todos estos funcionarios que no han hecho correctamente, que han, que han procedido con lenidad en el, en el cumplimiento de sus obligaciones en este caso partidarias se deben de comenzar procesos de responsabilidad administrativa y penales a los involucrados en la gestión y aprobación de la, de, del endeudamiento irregular por 70 millones de pesos a cargos de los ciudadanos de Guanajuato Capital, qué bonito nos están tratando de endeudar con 70 millones de pesos y no pasa nada esto va a tener que tener, pues, consecuencias. El ayuntamiento, el ayuntamiento debería de cancelar el proyecto por todas las irregularidades que presenta. Si quiere salvar un poco de cara, si no se va a hundir en este Titanic, el cual le construyó el alcalde Alejandro Navarro. El Congreso debe de suspender ya de inmediato el empréstito aprobado, porque están metidos en un problema de responsabilidades especialmente el presidente de la Comisión de Hacienda, que también actuó uh -huh. con lenidad, al no revisar a fondo el proyecto de acuerdo al artículo 117 constitucional. Debe de suspender, pues, de inmediato el empréstito aprobado. Y el secretario de Finanzas debe de tomar medidas para no registrar la deuda, el registro estatal de esta deuda e informar al banco contratante de las irregularidades que se están identificando. Si no, seguirá en este Titanic. Todos se van a hundir juntos y las responsabilidades, no solamente administrativas, sino penales pueden ser muy altas, muy grandes, salvo que lo que opere en este caso sea el pacto de impunidad y el señor fiscal del Estado no haga nada en contra de quienes tienen claramente responsabilidades de tipo penal, políticos con responsabilidades de tipo penal. Pero contra ese final feo, triste, hay un final feliz en esta historia, eh, en esta historia de esta gran farsa y es que los guanajuatenses finalmente, porque esto no va a salir adelante, no hay forma de que salga adelante, los guanajuatenses se van a liberar de una deuda por 10 años que costaría cerca de 100 millones de pesos ya con todo y los eh, réditos que hay que pagar, los intereses que hay que pagar de esa deuda de 70 millones de pesos. Se evitará costear una edificación in innecesaria. Simplemente el decir que es el tercer museo de momias, pues no hace sentido, y menos cuando se puede mejorar sustancialmente y arquitectónicamente el actual museo de las momias. Podrán, fíjense aquí, ha hablado el alcalde de que hay largas filas de los turistas, eh, hasta de dos horas para entrar a ver a las momias. Por lo tanto, se necesita un nuevo museo. Y por lo tanto, hay que pedir un préstamo de 70 millones de pesos que paguemos todos los guanajuatenses para que los señores eh, turistas no hagan dos horas de cola. Esto resulta totalmente, esta es una verdadera locura. Entonces nos vamos a evitar una edición. y aquí no está, pero... También vamos a evitar que tumben la cancha de usos múltiples que está ahí, que ahora está tratando de moler para, para hacer allí un proyecto que no tiene viabilidad. Entonces, pues imagínense lo importante que es esto. Evitar costear una edificación necesaria y evitar que, que demuelan eh, una, una, un, una, una cancha de usos múltiples que es muy usada en esa zona. Por el otro lado, podremos conservar nuestras capacidades de endeudamiento para otros proyectos prioritarios o bien para urgencias económicas. La situación está muy seria. Necesitamos, necesitamos tener reservas. Esa es la poca reserva que tenemos. La, la vamos a, a tener ahí. Las organizaciones ciudadanas no comprometidas con los gobiernos, van a poder acreditarse, esto es muy importante, una victoria en su lucha contra el gobierno que lo Porque lo, lo, lo más significativo es que aquí en Guanajuato ya hay organizaciones serias, no vinculadas, no capturadas por el gobierno local, no, no capturadas por la red de corrupción del gobierno este, local, porque esto es lo más grave. Esto no es un gobierno, es una red de corrupción y una red corruptora que va corrompiendo todo lo que toca. En este caso están, por ejemplo, los colegios este, diferentes de profesionistas, que como tienen intereses de que den una obrita, etcétera, a ver si se ven beneficiados del de, de, de, de paquete de obras que van distribuyendo como migajas entre todos estos profesionistas, muy indignos, por cierto, eh, pues esos están capturados. Pero aquí sí se verá que hay organizaciones que no están comprometidas con los gobiernos y esa va a ser una gran victoria ciudadana. Por lo pronto, hay un grupo de guanajuatenses durmiendo en la cancha, al lado de la cancha de usos múltiples, para impedir que la vayan a destruir, que la... que... que... que, que que la vayan a demoler. Y finalmente, para cerrar, hay que hacer un reconocimiento, no un agradecimiento, simplemente un reconocimiento de los ciudadanos de Guanajuato Capital, que reconocemos a doña Olga Hernández Flores, la actual delegada de Lina pues su temple frente a las declaraciones plagadas de mentiras como ya vimos, violentas y amenazantes, externadas por el alcalde Alejandro Navarro. Ha cumplido su su deber como funcionaria de aplicar la normatividad vigente. No es ninguna heroína ni mucho menos, pero es una funcionaria que está cumpliendo con su deber. Qué bueno. Eso es lo que tendríamos que decirme. No, y aclarando que, para, que, que podría uno pensar que la delegada de Lina está as, eh, apoyando su propia acción como funcionaria y no es así. Porque quien expidió el, el oficio que tú mostraste hace un momento, en sus dos partes, lo firma el anterior delegado y ella simplemente está haciendo valer lo que el anterior delegado, en, en cumplimiento con la ley, se expidió. O sea, ella no se está echando porras a sí misma, sino está actuando de manera institucional y apegada a la normatividad. Yo creo que sí merece ese reconocimiento. Eh, como tú bien lo acabas de decir y sobre todo que no tiene ninguna solicitud todavía de de, este, de permiso claro. ni siquiera tiene solicitud está esperando que junten todos sus papelitos para iniciar el trámite si es que logran tener todo. Vamos a dar la palabra a Paco Montiel que quiere y nomás que no ha abierto su micrófono no no, no ha abierto su micrófono Paco Paco está hablando, pero no, no, pero con el micrófono cerrado. Mira, no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. No ha dado eh, cuenta. Ahí, ahí a, a, a su mano izquierda, ahí, ahí mero. Tiene que darle clic para que poder eh, activar su micrófono. Ya, ¿y entró Qué Listo. Gracias. Muy bien, no, al contrario. Lo que pasa es que se desconectan, este... Yo creo que de manera automática, pero bueno, nuevamente buenos días. Me da mucho gusto reencontrarnos. Y bueno, este tema que se está tratando el día de hoy me parece de lo más relevante en la vida cívico-política y ciudadana de Guanajuato. Me parece muy grave que un alcalde entre con una ligereza, una frivolidad y con una falta de absoluta capacidad política para negociar aspectos que son de vital importancia para la ciudad. Lo primero es que a mí aún no me convence que un centro comercial con salas, con intenciones de que sea museo, sea el detonante de una, de un desarrollo económico. No lo conozco en ninguna parte que eso haya sido. Generalmente los centros comerciales detonan la parte inmobiliaria y la parte comercial en las áreas donde se establecen y hay muchos ejemplos de eso, incluyendo ahí Guanajuato, con la Plaza Prosuelos, Hubo uno que no funcionó, que fue el de San Javier, y que está sí, por y ahí compartir en algo, mira. El, un en el stand-by. ¿no? Ah, Entonces, si el propósito tiene fundamentalmente fue, este, fomentar la economía, el proyecto de haber centrado en grupos de inversionistas que adquirieran los derechos para poder construir ese centro comercial como se hace en muchas partes y en todo caso hacer una, un espacio y un área para actividades de carácter cultural. Un museo no es solamente un, en unas salas de exposiciones y algunas salas para actividades recreativas. Un museo es una institución cultural muy seria que abarca muchos, este, muchas de las disciplinas que tienen que ver con la sociedad y con la vida del ser humano, del pasado, del presente y del futuro. Entonces, el proyecto simplemente se basa en las áreas en donde estaría el comercio y las áreas donde estaría el, el, el, el, la sala de exposición del museo. Sin embargo, yo creo que inclusive es excesivo llamarle pro, proyecto, porque en realidad es una intención y es un propósito dado que como ya nos lo explicó claramente Carlos Arce, pues no hay un proyecto todavía definido. Hay una, un ejercicio de carácter este, multimedia en donde pues eso ya es más o menos sencillo de hacer, pero que está totalmente descontextualizado y sin que realmente haya todos los elementos que señalan las normas de derecho que rigen los sitios y monumentos históricos y culturales. Entonces, yo sí creo que es conveniente que el alcalde recapacite, primero, que recobre la serenidad y que recapitule lo que ha pasado. El hecho de haber incorporado a una exdiputada como secretaria en el ayuntamiento, lejos de darle solidez al ayuntamiento, bajo el punto de vista lo debilita, porque además tiene ahí al otro hermano, en las áreas donde toman decisiones, sobre el uso del suelo y permisos de construcción. Entonces, en realidad, si uno hace un mapeo de todo este proceso, se va a encontrar realmente no sorprendido con lo que está pasando, sino de los alcances y de los pocos escrúpulos que hay para manejar algo tan importante como es el patrimonio y la vida de los buenos. Que Realmente me parece que eso es lo que más nos puede, que hagan esto con nuestra ciudad y con nuestros bienes este, culturales. Entonces, yo sí pienso que no es una campaña en contra de, es una campaña a favor de la legalidad, a favor del Estado de Derecho, a favor del respeto a lo que significa que Guanajuato sea ciudad patrimonio. De verdad que yo inclusive creo que las personas solamente toman los membretes solo para fines mercantiles y comerciales, pero tendrían que entrar a profundidad en lo que significa un patrimonio ver la humanidad, no es solamente de un grupito, ni mucho menos de unos este, cuantos mercenarios que quieren aprovecharse de esa condición, que no es, ellos no la provocaron. Guanajuato se construyó en varios siglos, y sigue construyendo como una joya de, el, del patrimonio mundial. Entonces, si queremos nosotros decir que todo se reduce a tener un conjunto de cuerpos áridos, en exhibición, y eso es lo cultural en Guanajuato, es totalmente de acuerdo con Carlos, que eso es verdaderamente deplorable, y e inclusive hasta, y este, repugnante, no puede ser eso, yo he estado viendo últimamente muchas este documentales que han estado pasando por varios canales sobre lo que es el museo de sitio, y los museos de sitio de Egipto, incluyendo cuando movieron por la presa de Asuán todo un monumento de carácter funerario y lo hicieron totalmente nuevo, respetando todos los elementos y para los cuales contribuyó gran parte de las naciones. Entonces, el hecho de que sea un patrimonio no quiere decir que un banco de dinero y ya miren, pues sigan aprovechando el patrimonio. No, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en que se respete el Estado de Derecho, que se apliquen las normas que son atingentes a lo que son las zonas este, de, y la preservación cultural de estas y que Guanajuato no pierda por ningún motivo este emblema que es ciudad patrimonio entonces pues yo creo que tenemos todavía una tarea bastante amplia, creo que nuestra primera etapa ha sido que la ciudadanía se interese y la vemos interesada y no solamente de, de informarse o de cotorrear el asunto, sino realmente con acciones específicas las firmas para el plebiscito que anuló el IE, que también me parece que cada vez nos vemos en que nuestras instituciones están gobernadas y en manos de pillos, este, y me parece que fue una gran demostración cívica. Y ahora esta lucha que está dando por impedir que se este, destruya algo que es tan importante para las actividades recreativas y deportivas de nuestro municipio, me parece que realmente hace verdaderamente historia yo ya dejaré mi comentario muchas gracias. gracias Paco este, creo que Piri quiere hablar adelante Piri, nomás abre tu micrófono y ya te ya ya ya a okay ya puedes hablar tengo de un desmadre aquí gracias. oye primero la, la introducción de Carlos realmente es muy ilustrativa yo tengo dos preocupaciones como abogado porque el cabildo el cabildo con su edil no nos han enseñado el contrato que firmaron con el banco. Una, dos, ¿por qué no nos ha enseñado la Cámara de Diputados el acuerdo en el que aprueban que se puede endeudar el municipio? Y tres, acabo de ir en esas vacaciones recientes pasadas con mi nieta, que es una cabrita suya, casi como Aló. Alfaro y de veras en deplorable situación bajas a la presa, deplorable situación el hijo del choyas ya cerró ahí y solo puede entrar el que va a consumir o a subirse a las lanchas es decir, ya se han vuelto cotos de poder bajas y el estacionamiento de los empleados de gobierno mandados por el gran Charlie el, el gurú de, del gobernador bajas a bajadores un atascadero Vas a Jardín de la Unión, una cantina. Vas a San Fernando, otra cantina llena de restaurantes. Y bajas al Mercado Hidalgo, otro tiradero. Bajas a Los Pastitos otro tiradero. Y te metes a la subterránea y se está cayendo. Yo les digo al grupo, estos tipos, ya Carlos agotó perfectamente, y estoy de acuerdo con él, el, el museo no tiene ningún futuro, ni tiene una salida. ¿Por qué no se aboca el gobernador? ¿Por qué no se aboca al municipio? ¿Por qué no se aboca en el Colegio de Arquitectos a rescatar Guanajuato? No, en este abandono que lo tienen, los retos a que vayan a caminar, olvídense de los camiones, es un caos. No hay dónde pararse, no hay dónde sentarse. Un tirado de basura, por favor, rescatemos Guanajuato. Es el reto que tenemos hoy. El museo, ya Carlos, una vez más, lo repito, ya dio las razones por lo cual no puede existir, rescatemos Guanajuato, ese es mi, mi comentario, muchas gracias sí, Gracias, gracias Bueno, este, ya llevamos 45. Lolita, Lolita quiere hablar, Lolita, Lolita por favor, sí Muchas gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, perdón días, ya casi tardes a todos mis compañeros de observatorio, igual a la gente que nos sigue en, en Facebook. Eh, yo quiero, antes que nada, pues felicitar a Carlos Arce, eh, gran eh, persona de nuestro observatorio, por esta presentación tan bien detallada, tan bien eh, ejecutada y también explicada. Muchas felicidades, Carlos. Nos has abierto un poco más el panorama del por qué la, y muy buen, antes que nada, muy buen título, las mentiras de nuestro querido alcalde Navarro. ¿Querido? Y efectivamente, a mí, a, a, a, bueno, <ríe> por algunas gentes, a, por algunas gentes, este, Piri, que aún todavía le siguen creyendo a este tipo farsante. Eh, efectivamente, las mentiras de, de nuestro alcalde Navarro, bueno, no querido, el alcalde Navarro, de la ciudad de Guanajuato, capital, para las personas que que nos siguen también fuera de, de la ciudad, que sepan qué tipo es este señor, que es un mentiroso efectivamente, pero a mí me extraña mucho que hay gente preparada dentro del ayuntamiento, y que aún así, aún así, le avalan le avalan síndicos, regidores, y ya sabemos quiénes son, le avalan todo, todo estas, todas estas mentiras, ¿Por qué, no, por, qué no lo, ¿Por qué no lo hacen así como lo hizo Carlos? Como ciudadanos, ¿sí? más ellos que aún, que aún son representantes del pueblo y que no se ponen a investigar todo esto que Carlos nos acaba de, de mencionar. Él lo está haciendo como parte de observatorio, como un ciudadano que está interesado en toda la problemática y en esta red de mentiras en las que está incurriendo este señor. Y bueno, eh, los videos que están subiendo en redes, donde están apoyando el, el mumo, y que nosotros los ciudadanos nos oponemos eh, este, a, a la construcción, y que bueno, porque va a ser un, un museo Hola. digno. Y bueno, la verdad, este, yo digo, si realmente, si realmente quisieran que Guanajuato progresara, porque no estamos, quiero que sepa uh -huh. la gente que no estamos en contra del progreso de Guanajuato, al contrario, ¿sí? No estamos en, en contra de que se endeude, pero siempre y cuando sean cosas viables, sean cosas eh, que, son, que sean obras en beneficio de la ciudadanía, en, eh, en su mayoría, ¿sí? Ellos quieren obra, por eso están así como que, ay, apoyando, porque ¿quiénes son? Veamos los videos, de quiénes son, sí, los de la construcción, los arquitectos, no, no, los ingenieros, obviamente, están buscando su beneficio también ellos, pero lo pueden tener, lo pueden tener, pero siempre y cuando no sea con esta, con esta sarta de mentiras, con esto, con esto que no tiene permisos de Lina, que que sean beneficio de la ciudadanía, pueden hacer obras como, como pavimentar calles, o sea, exigir, exigir obra para beneficio de la ciudadanía no para un tercer museo de momias, ya Carlos lo explicó perfectamente bien, sí ya dijo sí que este, sí, adelante Memo. Sí, no, no te quiero hacer un paréntesis en lo que estás diciendo para señalar que ni antes ni ahora lo, cuando han hablado los presidentes de los colegios lo han hecho de manera institucional, es decir, esos cuerpos colegiados Sesionan y, y toman acuerdos, pero no se refieren a eso en los videos que aparecen. Ellos de manera personal están diciendo que apoyan un proyecto, pero no nos dicen en qué asamblea de su órgano llegaron a esa conclusión. ¿Por qué no lo hacen? Porque entonces tendrían que encontrar las razones técnicas y científicas que avalan lo que están diciendo ellos de manera personal indebidamente hablan a nombre de los colegios yo creo que está muy mal esa actitud de los que trabajan que los que presiden los colegios de diferentes eh, profesiones en el, en el año pasado y en este año ya perdón por, por la interrupción quería aclarar nada más ah. que no son los colegios son los presidentes los que están abusando de su poder Así es, Memo, así es, Memo. Y bueno, miren, déjenme les digo rápidamente, por ejemplo, la, la que el video que subió la presidenta de la, del colegio de constructores, eh, María Dolores, que es mi tocaya, María Dolores Saucedo, tengo más o menos el, el nombre. Ella está participando también eh, ayer que estuvimos eh, en la sesión del, de, la, de la comisión de. Ay, se me fue ahorita el nombre, en la comisión donde van, donde están eligiendo, ah, perdón, Gobernación, de Gobernación, exactamente, el, la comisión de Gobernación, sí sale su nombre, sale su nombre, está postulada para, o sea, se postuló para este ser consejera, de o sea, hay intereses, por Dios, o sea, no somos tontos, los guanajuatenses ya no somos tontos, ya conocemos que hay intereses personales de tontos. Nunca hemos sido tontos los guanajuatenses, nunca. No. Así es, y que nos quieran ver la cara de tontos va a estar muy, muy, muy difícil. Sí, y bueno, bien. ahí está una, una muestra... De que realmente hay intereses personales, como lo acaba de decir Memo, y están hablando por ellos, no por un colegio, sí efectivamente. Ahora, a Carlos habla, habla, hablaba, perdón, de, de que va a haber consecuencias, no, ya las hay, ya las hay, y ya lo vimos con el predial, ya lo vimos con alza del predial, del impuesto predial, perdón, del impuesto predial, con el, con el alza del consumo del agua o sea ya lo estamos viendo ya están ya están buscando la manera de cómo cómo empezar a jalar ¿sí? dinero porque se les está yendo de las manos este proyecto que no es viable porque no tienen los permisos porque la gente los ciudadanos que somos conscientes sabemos de antemano que no lo pueden hacer sí y como dice carlos estamos con la delegada del ine de Lina, porque ella tiene la razón, ¿sí? No es, no es un, hay, un proyecto que nada más, ahí está mi, mi, mi proyecto y ya, aválenmelo, no, Les requieren permisos, y bueno, este, yo lo único que quiero decirle a la ciudadanía también que nos está siguiendo, que no estamos en contra, ¿sí? De que se detone la economía, no estamos en contra del progreso de, de Guanajuato, pero tampoco nos chupamos el dedo. Con esto no se va a detonar la economía, con un mumo, un nuevo museo, un tercer museo de momias, no se va a detonar la economía, sí. no, no vamos a, a salir de pobres de, de, de, con un nuevo museo. Y otra de las cosas, hablaba, hablaban también en estos videos de dignificar, porque se va, se va a dignificar esa zona, que la dignifiquen sin museo, esa es una obligación de, de, del ayuntamiento, ver las, las carencias que tienen cada, no nada más este, una parte de la ciudad, sino toda la ciudad, comunidades. Y que si quieren realmente dignificar este, para que sea más bonito, para que te atraer, pues que lo hagan en donde esté el museo de sitio. ¿sí? No nos oponemos a eso, al contrario, que lo hagan y no nada más ahí también están muchas comunidades abandonadas que no tienen agua potable y es uno de los elementos y de, y vitales para, para la existencia del ser humano y de los asentamientos de, de una población. Bueno, esos son ese era mi, mi comentario. Muchas gracias, Lolita. Este, Pili, por favor. Yo quiero, antes de que cierres el programa, Guillermo, quiero reiterar una vez más la excelente exposición de Carlos Arce Macías. Lolita y su pasión, por el apoyo que le ha dado a estas valerosas mujeres, que quiero hacer un homenaje hoy a Paloma, que ha dormido en la estación, y a esta muchacha Carla Blum, por las ganas que le ha echado para irse a registrar. Es un efecto ciudadano. Olvídense de partidos políticos. Estamos viendo ejemplares mexicanas, guanajuatenses pelear por su ciudad. Y finalmente, Lolita, ojalá subas próximamente al faro y es una muestra del abandono y deterioro o vengas al camino viejo de marfil todo sucio todo bardeado por un arquitecto rico es increíble el abandono que tiene la ciudad de Guanajuato rescatemos Guanajuato Carlos rescatemos Guanajuato y olvídense de esa charlatanería que traen del mumo esa es una charlatanería hay que rescatar Guanajuato ese es mi punto de vista y Reiterar una vez más, me siento orgulloso de ser miembro del Observatorio Guanajuato, Carlos, brillante, este valor de Paloma, impresionante, y las ganas de Carla con Lolita, impresionante. Y nos saltó la otra guerrera que se unió al grupo, nomás que es la parte del jet set social, que es la nena. Es excelentes muchachas, valerosas en el grupo. Muchas felicidades y muy buenas tardes. Gracias, este Piri. Uh, pues Lolita, a ver si puedes uh, comentarnos los, uh, la, uh, quiénes están participando en la página de Facebook Live del Observatorio para... Oye, conocer? Memo, Memo, perdón, favorito. pero antes Lolita, ¿por qué no nos das un, un reporte de cómo está el asunto del CIMAPAG? Porque ese es un tema que está candente. Eh, es, tan importante o más es, es más importante que lo del MUMO, porque realmente ha sido una zona donde han operado los políticos y han tenido ahí una caja chica para hacer y deshacer como a, a, a gusto, ¿no? Entonces, ahora viene el nombramiento de cinco nuevos eh, eh, comisionados, consejeros, perdón, y, y sabemos que están en ese proceso y tú has estado en seguimiento de ello. ¿Cómo va ese asunto? Gracias, Carlos. Sí, rápidamente les comento este, que estuvimos ayer presentes porque Carla, Carla Piñón, está participando también con, para, para ser postulada como consejera. Bueno, pues estuvimos ayer eh, en la comisión ¿Qué, de ¿Qué gobierno. Lolita, Lolita, ¿qué méritos tiene Carla para estar ahí, eh? Como no te entiendo, Carlos, perdón. Currículum de Carla para estar No, no, Carla es una experta y tiene, tiene, do, tiene dos maestrías en, en conocimientos del agua, ¿sí? Este, además que su, su trayectoria profesional eh, está muy bien avalada. Va, va propuesta por dos asociaciones civiles que son ecologistas que son, ah, no es cierto, por tres, perdón, son los ecologistas, son los ingenieros eh, en, eh, geólogos, eh, y por eh, Guardianes del Camino. Este, ella va propuesta por, por esas tres asociaciones. sí Y aparte, bueno, pues trae un currículum impresionante. Ella ha hecho estudios del agua, ha tenido un premio también bien, por parte de, geóloga, de la Universidad ¿verdad? de Guanajuato. Y es es geóloga, Así es, es muy buen elemento sí la verdad sí este su currículum impresionante y bueno está compitiendo con gente que, que realmente pues, ya estuvo dentro de dentro del gobierno municipal como es héctor morales que estuvo como director de obra pública y este, ahorita renunció a la dirección de del CIMAPAC porque era el director de CIMAPAC, renunció para contender también como, como este postulado para el, este, el consejo de del CIMAPAC. Uh, este, y otras y otras más personas está también el que se, el que de lo que estuvimos viendo ahí de los expedientes. <coughs> perdón, eh, el, el ex alcalde interino de Alejandro Navarro cuando pidió licencia para para lanzarse otra vez a la campaña. O sea, bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Ahí en la, en la comisión lo único que hicieron fue aprobar los expedientes que estuvieran completos según la convocatoria. ¿Sí? Como fue carta de residencia, antecedentes penales, este, currículum, eh, su INE, eh, que más eh, este, no adeudo a, al CIMAPAC, este, quienes eh, las, las cartas constitutivas, las actas constitutivas de, de, las, de las asociaciones que los avalaban, y bueno, eh, eh, eso, eso, eso nada más fue lo único, lo único que se, re, re, este, se revisó, y es lo que se va a subir al, al Pleno del Ayuntamiento el día de hoy para que ahí la, lo voten. Y según los, el número de votos que vaya teniendo cada uno, es como se van a ir eligiendo. O sea, no, nada que ver con revisar, este, o sea, que buscaran unos criterios de evaluación, a ver, sabemos de antemano que el, el consejo directivo del CIMAPA, sí, es un consejo pluri, que tanto se le está contador como como abogados que conozcan de leyes por supuesto este como un administrador pero alguien alguien especializado en el agua también tiene que estar cosa que en el consejo anterior no existía y, y bueno aquí este pues realmente se va a ver cuál es la inclinación o por quién se van a inclinar que bueno ya lo han comentado en redes que Héctor Morales, de hecho, ya hasta lo, lo calificaron como el, el próximo presidente de la comisión. Entonces, este, no sé cómo, cómo supieron los de los medios que él ya va a ser el próximo, porque son, ya después de que son electos, los cinco, esos cinco ele, elegirán ¿sí? al que va a ser su presidente de la comisión. Pero bueno, eh, como por ahí lo mencionaron, ya esto ya está planchado, y eso a mí me parece una incongruencia total, empezando por por la convocatoria donde no marcan, no marcan este la profesionalización que deben de, deben de tener una con solo prepa, este pues ya con eso ya puedes y que cumplas con todos los requisitos, pues ya le, ya lo hiciste. Yo me podía haber este postulado también, pero pues oye, si tú eres un ciudadano consciente y sabes que no conoces del tema, pues, ¿qué vas a hacer ahí? Nomás vas a ir a hinchar o a levantar la mano como muchos de los regidores tan capaces que tenemos, ¿sí? Por no decir nada, este, que, que no conocen ni la O por lo redondo, y nada Oye, más levantan bendita. la mano como borregos, porque eso es lo que bendita. hacen los regidores de, de, del paro. Sí. Una pregunta. Sí, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Navarro sí. y López Obrador? ¿Actúan igualitos? ¿Cuál es la diferencia? Eh? No la veo ninguna. López Obrador y Alejandro Navarro son idénticos. Casi es como si fuera su hijo de López Obrador, como actúa. Bueno, es que está aprendiendo. Está aprendiendo ¿no? te, voy a decir la te voy a decir la diferencia. Uno es de un partido y el otro de otro. Esa es la diferencia. No, no oigan, no quieren que les mueva ni una coma, ¿verdad? No, no. Oiga, oiga pero aquí hay una cosa muy importante no sé si, tú, si, si lo tengas tú Piri que es que, que entiendo que está ya este recurrido el asunto de la convocatoria impugnado impugnado está impugnado okay. en las, eh, y tendrá que pasar a cabildo yo no quiero adelantar vísperas, pero está muy bien hecha la impugnación por Oscar Aguayo, se llama creo, esposo de la síndica. Está muy bien hecha la impugnación, eh, jurídicamente. No, Lolita. miri, hubo una, hubo una sesión extraordinaria por esa impugnación, ya la desecharon. Ya la desecharon, ya contestó el jurídico, la subieron a, a, una, a esta sesión extraordinaria y ya este. Ellos lo que dictaminó lo jurídico es de que no procede y ya la desecharon, Piri. Ah, bueno. No, pero lo que dictaminó fue que no tenían personalidad, que no tenían interés jurídico este, para hacerlo. Y seguramente, me imagino como abogado, pues que van, van a recurrir precisamente a, a otros medios en contra de esa decisión del ayuntamiento yo digo, digo yo lo que alcanzo a ver es que dentro de unos meses vamos a ver una nueva sentencia como la que ya hubo para tener que reponer todo este procedimiento porque pues lo hicieron mal lo hicieron fuera de tiempo está fuera de tiempo dice el reglamento que es tal semana de marzo y esto es lo así le hicieron en abril se les pasó este, más unas, una serie de condiciones más que están mal. Entonces, lo que vamos a ver, si es que realmente esto eh, se combate, eh, no sé, probablemente vía amparo, en fin, eh, va a ser un, un, un, una nueva decisión que los va a obligar a reponer todo el procedimiento con una serie de condiciones. Pero bueno, parece que este ayuntamiento, miren, el alcalde se dedica a hacer todo mal. Es un especialista en hacer las cosas y las cosas que le pueden salir bien hace grandes esfuerzos para que, para, para atacar a la gente, para molestar a sus compañeras regidoras etcétera, etcétera, para que haya un mal ambiente ahí adentro, en fin. Y con esto, porque es claro que estaba mal todo, de, haber, de haberle, de, haber, de haberle echado para atrás. Pero como traen tantos intereses en el agua potable, a ver, ¿qué es lo que pasa en el agua potable? En el agua potable, igual que en las momias, ha sido, esa no es la caja chica, las momias eran la caja chica del de de, de, de alcalde. Así es, así es. El agua potable es la caja grande de la, del alcalde. Eso es lo que se está viendo en estos casos. Y, y necesitan ser herméticos, necesitan tener exclusivamente gente incondicional ahí en el consejo para que no se les, no se les arme un relajo. Entonces, le urge a Navarro tener esos incondicionales para poder operar. Miren, desde ahí, desde el agua potable, operan, por ejemplo, los que llaman también, operadores no de agua, sino operadores electorales. Allí tienen tres o cuatro personajes que se encargan de la zona sur, eh, que van y consiguen, condicionan votos, son los que reparten despensas, etcétera, etcétera. Pero aparte de ahí, pueden extraer recursos para campañas. Entonces, por eso les interesa el agua potable. Y por eso les interesa tener incondicionales en el agua potable. Y por, y por eso... Eh, personajes como Carla Piñón, como Evelyn Boltrín por ejemplo, que tienen un currículum pues, realmente intachable, una geógrafa, la otra geóloga, eh, gente seria, gente honesta, bueno pues les hacen mucho daño y los ponen muy nerviosos, porque lo que necesitan, y lo voy a decir con todas sus letras, lo que necesitan son cómplices, lo repito, requieren cómplices en el agua potable. Entonces, eso es lo que se está jugando. De tal manera que yo sí creo, pienso que debemos hacer un seguimiento muy puntual de todas estas cuestiones y ojalá, y ojalá se combata esta decisión, esta decisión que acaba de haber de parte del ayuntamiento eh, que pronto tengamos una sentencia en la cual los obliguen una vez más a rectificar y a reponer todo el procedimiento. Es muy importante. Es la caja grande del alcalde. ahora Sí, señorita, si nos puede, por favor. De... Así es, por eso es precisamente... Sí, sí, sí, Memo. Eh, nada más eh, comentar algo que, referente a lo que está diciendo Carlos Arce. Precisamente por eso... Debería de modificarse la convocatoria, ¿sí? Donde, donde realmente hubiera un perfil, un perfil específico para cada uno de los que van a integrar esta comisión. Es muy importante eso, ver los perfiles idóneos y adecuados para que representen esta comisión, ¿sí? ¿sí? Pero eso de que van a subir a todos los que tienen los requisitos, ¿sí? Y ahí se va a votar sobre qué criterios, sobre qué, qué criterios van a elegir y ya nada más va a ser por votación directa, o sea, a ver fulanito, ¿de tal? Este, ¿quién vota por él? Cuando ya les mandaron, ya les mandaron los currículums y ya, ya saben todo, pero bajo qué criterios, bajo qué criterios van a argumentar su voto? No lo es, no lo van a man manifestar ni manejar así. Pero bueno. No te ya, lo puedo decir. Que... Los votos de los que ellos quieren. Lolita, los votos de los que ellos quieren van a tener nueve votos. Va a haber cinco que tienen nueve votos y va a haber otros que tienen seis votos. Va a entrar a nueve. con esos esos nueve votos, pues ya sabemos. Espero que un personaje serio. O Rodrigo. Martínez Nieto, como la señora Pols, eh, pues alguna otra persona ahí que eh, empiece a manifestar cierta ciencia, pues no sigan esos caminos, pero, pero en principio esto es lo que se alcanza a ver. Es, es muy triste realmente ver que la fracción del PAN tenga que actuar en la línea que le marca un alcance de mentiroso. Por lo tanto, con esas mentiras ha dado muestras suficientes de, de deshonestidad. Bueno, Así es. señoras señores, Lolita. No? Ok, leo rápidamente los comentarios. Sí, está el de Omar Ledesma que dice, qué tristeza que las autoridad, autoridades no vean el observatorio ciudadano como un aliado que le dé credibilidad a los gobiernos de que son gobiernos abiertos y transparentes, mas sin embargo no lo es. Las exigencias no van más allá de algo que las mismas leyes y reglamentos no establezcan y mi tristeza es la Contraloría Municipal que no participa de manera activa para la justa aplicación de la ley. Lamentablemente los ciudadanos de APIE tienen apatía con los gobiernos porque siempre es lo mismo y la Contraloría, perdón, la Contraloría ni sus luces, acaban de estrenarse los nuevos Contralores Disque Elegidos sobre de muchos aspirantes con las, mejores, con las mejores cualidades y no empezaron y no empezaron con las ganas como cualquier persona que asciende de puesto y tiene los mejores rendimientos, solo queda Felicitar al observatorio, que mantenga ese ánimo. La verdad es un trabajo sin remuneración y objetivo que transparenta las acciones del gobierno. Felicidades. Gracias. Gustavo Bien. López Lain, gracias por toda la información que comparte. Todo lo contrario a lo que ofrece el ayuntamiento, entre paréntesis, que es nada. El alcalde debería reflexionar y desistirse de su negocio. Armando Morales, gracias por su trabajo. Migrantes al tanto. Nuevamente, Gustavo López Lain. Eh, ¿Cuál sería la situación de las, de las víctimas? Eh, entre paréntesis, tal vez invasiones. Entre el paseo Ashland y el estacionamiento que está junto a la cancha que pretende demoler. es pregunta. Gustavo López Lain. Carla Piñón sería muy incómoda. Dudo que la dejen ingresar al consejo. Deben ser incondicionales. Armando Morales, maestra Dolores, hace poco tiempo obtuve mi prepa en un día. ¿Son válidos esos estudios? Por supuesto, por supuesto que sí, Armando. Te hubieras postulado. Este son todos los comentarios, Memo. Gracias. Este, bueno, yo quiero eh, eh, aprovechar esta cuestión para, para destacar que el día de hoy se publica en una publicación de Zona Franca un artículo que se llama El Presimiente de Rogelio García Espinosa, este, dice, voy a leer un, un, un pequeño, una, una parte pequeña. Desde hace algún tiempo, ya, la población utiliza el divertido apelativo de presimiente para referirse al señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y me parece que sin duda alguna, puede ser aplicado con enorme factor facilidad y con holgura para denominar al presidente municipal de Guanajuato Capital. Como algunos de ustedes recordarán, desde hace poco más de dos años he venido insistiendo en que ese pseudo proyecto conocido como MUMO es una verdadera tomada de pelo y una muestra tan tiroso que resultó el edil guanajuatense desde que presentó a la opinión pública ese capricho, hemos demostrado con argumentos sólidos que las ocurrencias de alcalde son solo eso ocurrencias y que apoyado en una pandilla de maquetrefes integrantes del cabildo síndicos, regidores y algunos funcionarios municipales se ha dedicado con machacada intención en engañar a la población y continúa, se los recomiendo para que lo lean y se den cuenta de que, que es un modus operandi del presidente municipal. Eh, este, este asunto de las, de, del centro comercial, pero también de los demás proyectos que mencionamos aquí del, del ayuntamiento. ¿Quién es Rogelio García, Memo? Rogelio García Espinosa sí. eh, es eh, un historiador que Fue responsable de los museos de Lina a nivel nacional y es doctor en pensamiento español e iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es eh, todo un personaje él. La verdad. Es. Y pues, pues, además destacar que, que él propone que le llamamos presidente a nuestro presidente municipal, igual que el del gobierno español. Muchas gracias. Último mensaje, último mensaje es para Carlos Arce. Dice José Luis Galeano, excelente exposición de Carlos Arce. Estamos es. totalmente de acuerdo. Muy completa de, de uno la felicitación. Muchas gracias, sí. Carlos. Este, también recibe mi felicitación este, como compañero del observatorio. Y les eh, invito para que dentro de ocho días eh, a las 11 de la mañana, vean una sesión más del Observatorio Ciudadano de Guanajuato este, en vivo. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.